Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. En el vídeo anterior vimos cómo imprimir con las notas incluidas junto a la diapositiva. Pero no vimos, se me olvidó, cómo imprimir las notas solas sin la diapositiva. Pues es muy fácil. Primero vamos a ver lo que vimos en el otro vídeo rápidamente. Las notas se activan aquí. Y para imprimir vamos a archivo, vamos a ir a imprimir, vamos a ir a esta opción y vamos a seleccionar página de notas. Así ya aparece. Es simplemente darle a imprimir y el proceso habitual de impresión. Pero vamos a ver cómo imprimir solo las notas. Es muy fácil también. Vamos a ir a Vista. Página de notas. Vamos a seleccionar todas las miniaturas. Tenemos que borrarlas. No se preocupen que luego esto solo se borra de la vista de página de notas. Luego si vamos a la vista normal... Eh, siguen estando por lo tanto vamos a vista página de notas hemos eliminado las diapositivas ahora vamos a archivo vamos a ir a imprimir le damos a impresión imprimir fijaros que antes de este es lo que hemos dicho antes lo de página de notas aquí y listo así de sencillo es un saludo y que tengan un buen día